qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos hoy quiero decirte cómo poder hacer un ventanal mirando hacia el pasillo de tu vivienda por si acaso no puedes unir la cocina con el salón pero quieres que entre una luz extra desde el resto de tu casa pero antes vamos a hablar un momentito de, este, de esta campana de este modelo de campana de balai que es con forma de chimenea con forma piramidal este tipo de campanas combina muy bien con los proyectos rústicos que tienen esta puerta enmarcada a los tiradores en color negro este tipo de proyectos que podríamos determinar como esas cocinas clásicas verdad así que tenlo en cuenta por si acaso en tu próximo proyecto quieres darle ese toque a tu cocina de cocina rústica de cocina clásica y como te decía al principio de este pequeño vídeo si quieres que tu cocina esté en contacto con el resto de la vivienda, pero la forma que tiene tu piso o tu casa no se puede unir con el salón o con otra estancia, mira qué buena idea abrir un ventanal que mira hacia el pasillo de la vivienda y de esta manera puedes tener controlados también al resto de tus familiares cuando transitan por el pasillo y no tienes esa sensación de cocina cerrada y de cocina pequeña. Jugando con los colores negros como hemos visto en la campana y otros electrodomésticos que aquí no puedes ver, pero sí que puedes ver en el vídeo completo que tenemos en el canal de YouTube de este proyecto, verás lo bonito que queda y lo bien que se integra. Oye, me ha encantado explicarte estos dos tips. Yo soy Daniel Colino, de Cocinas CJR. ¡Adiós!